Buenas gente, soy Rakshika y hoy les tenemos un buen programa para ustedes Core.temp, o CoreTemp, como obviamente dice acá el me guío por el nombre del No, pero se llama CoreTemp Que el CoreTemp es un buen programa para saber obviamente la temperatura de tu computador Simplemente lo abres y ya lo tenemos obviamente abierto Aquí como podemos ver tenemos el modelo, la plataforma, la frecuencia, la revisión, el CPU ID y la litografía ¿A qué me refiero con modelo? Obviamente el modelo de tu procesador La plataforma, obviamente el socket de tu computador La frecuencia, obviamente la frecuencia de tu procesador Si obviamente tu procesador va, no sé, 3570,06 MHz Es porque tienes un procesador muy bueno, pero obviamente no es muy bueno Las lecturas de la temperatura del procesador que obviamente aquí aparecen Tenemos la potencia Cuánto está usando tu procesador ahora mismo La temperatura máxima que te puede llegar a tu procesador Que obviamente el mío es de 90 ya que tengo un Intel Celeron N3050 Nombre código Braswell Y ahora mismo mi computador está a 65 grados Y el otro núcleo está a 63 grados Un mínimo de 64, una máxima de 67 y una carga del 70% Aunque va subiendo, está entre el 70 y el 80 O más Igual que el núcleo 1 tenemos 62 mínimo, 64 máximo y 85 de carga Marcando obviamente ahora La litografía es algo que yo no sé Aquí podemos escoger la CPU, como solo tengo una CPU con un procesador no más Que tiene dos núcleos y dos procesos, los está obviamente puesto ahí Podemos chequear obviamente las actualizaciones para el driver del Intel Tenemos opciones como actualizarlo nosotros mismos con F5, presionando F5 varias veces como yo lo estoy diciendo ahora tenemos también para mostrarlo o esconderlo podemos ponerlo a la barra o podemos ponerlo obviamente aquí mismo tenemos opciones, podemos coger aquí las obviamente configuraciones que nosotros queremos en nuestro programa iniciarlo con Windows, permitir varias instancias de CoreTemp, activar el registro al inicio chequear actualizaciones al inicio o activar plugins yo lo tengo en iniciar CoreTemp con Windows pero esto obviamente es, es un programa de prueba obviamente, así que lo tenemos sin iniciar CoreTemp con Windows primero voy a poner con Windows porque me gusta tenerlo con Windows. Aquí, tenemos Aquí podemos poner obviamente temperatura en Fahrenheit, iniciar corte minimizado, cerrarlo en la bandeja de entrada y esconder el botón de la barra de tareas. Aquí voy a escoger los colores obviamente de cada campo. Texto, obviamente texto común y corriente, cuando está caliente, obviamente estará en amarillo, neg así como naranjo Crítico va a ser en rojo y etiquetas obviamente en negro. Aquí podemos escoger cómo va a aparecer obviamente en la bandeja del sistema, o sea, en la barra de tareas. Todos los núcleos, temperaturas altas, temperatura más alta o solo el icono Podemos tener acá fuentes, podemos tener los núcleos que queremos, iconos adicionales como la frecuencia, la carga, la RAM y el consumo de poder Tenemos opciones avanzadas que por favor no quiero que toquen, esto es para Logitech, G1 y G5 que yo no tengo y la barra tareas que obviamente tengo aquí Tenemos características de Windows 7 como temperatura, frecuencia, carga, ciclo, en modos y tengo la opción de no ocultar el botón de la barra tarea al minimizar pero eso es el core Temp. es un buen programa para saber la temperatura con tu computador y cuando lo queremos obviamente tener en cuenta porque obviamente de repente estamos jugando a un computador y obviamente el juego que nosotros estamos jugando es muy eh, está gastando mucha CPU y tiene el computador hasta la Jet. muy caliente si quieren el programa obviamente va a estar en el link en la descripción del video gratis, obviamente tenemos el RAR acá ya listo, ya está subido a mediafire lo pueden descargar gratis, no tienen otra reseña. y obviamente ya está listo para usarlo con el lenguaje en español latino. O bueno, español, ¿cómo se ve en español? Obviamente, español neutro. Español neutro. Español neutro. Español neutro. Pero bueno, es un buen programa. De verdad, lo recomiendo mucho. Porque así pueden saber cuánto está, obviamente, la temperatura de su computador. Y la potencia que está gastando. A mí, mi computador está gastando ahora mismo 2.4 watts. 2.5. 2.7. Esta guava va, va, va aleatorio. se si mantiene presionado. F5 no va a pasar nada porque no actualiza automáticamente así con mantener presionado. No es como eh, 010101 en, en términos de informática. No se activa y desactiva inmediatamente cuando mantenemos presionado. Pero funciona bien. Un programa muy bueno, gratuito. Pueden descargarlo ahora mismo. Debe en la descripción. Eso ha sido todo. Nos vemos. Será Chile. Bye bye.